Bien, la espiritualidad cristiana, de hecho, aparece hoy en medio de un gran mercado de distintas espiritualidades, y aparece como una, una de tantas. Pero la espiritualidad, que nace de la experiencia misma de Jesús, nos advierte la necesidad de combinar siempre la mística con la ética, una ética que atiende especialmente al sufrimiento de los demás, especialmente de, de los más pobres. La espiritualidad cristiana integra, pues, necesariamente, la ética con la, con la estética, de hecho, mística y ética tienen que ir siempre unidas. Ha de ser, pues, una buena noticia para, para los más pobres, un evangelio para los pobres y para los sufrientes de nuestro mundo, para los que son marginados, tanto de la, de la sociedad y especialmente de la sociedad económica, la sociedad bienestante, como también eh, los marginados de las religiones, aquellos que no llegan al estándar de la perfección religiosa. Por eso decimos que nuestra mística, de aquí de que se ve justicia, pero la mística cristiana ha de ser una mística eh, más bien de ojos abiertos que de ojos cerrados, de intimidad, más de exterioridad, de mirar hacia afuera que de mirar hacia adentro. Eh, una, una mística que es más un altavoz del clamor y del grito de los que no tienen voz, que una espiritualidad del silencio o del silenciamiento. Y la religión burguesa es aquella que solo es buena noticia para la sociedad bienestante. Es aquella que denunciaba Marx con su denuncia de la religión como opio del pueblo. Pero la espiritualidad cristiana verdadera no adormece, sino que despierta. La burguesa, en cambio, evita la pregunta por las desigualdades extremas de nuestra sociedad. Antepone de tal manera la transformación individual antes del cambio de las estructuras sociales que al no llegar nunca a transformar eh, completa y perfectamente la persona humana, acaba olvidándose de la otra transformación, que es la transformación social. Eh, Jesús, de hecho, él combinaba perfectamente esa interioridad con la exterioridad llamaba a un cambio del corazón a un cambio del interior cuando decía que lo que impurifica al hombre no viene del exterior sino del interior ella estaba subrayando lo interior por eso san pablo decía que ya puedo dar todo mi dinero a los pobres que si no tengo amor de nada me sirve pero jesús de hecho tenía claro que en caso de tener que elegir o que haya un cierto conflicto entre interioridad y exterioridad, la prioridad para Jesús siempre estaba eh, en pararse ante el hermano sufriente, como lo hace el buen samaritano, que, eh, que se para para ayudar al hombre apaleado, cuando el sacerdote y el levita pasan de largo para ir al templo y trabajar en su propia perfección personal. En el mundo occidental vivimos un ritmo tan frenético y fragmentados interiormente eh, a partir de una fragmentación exterior por nuestra parcelación de cantidad de cosas que hacemos, eh, de hecho, cada día. Nuestra agenda diaria está absolutamente parcelada. ¿no? Eso eh, conlleva una parcelación también, una fragmentación interior. Por eso las espiritualidades oceánicas ofrecen algo que tiene que ver con la supervivencia de la persona en este mundo occidental acomodado prometen paz prometen tranquilidad y relajación y de hecho no hay duda que consiguen esta relajación pero es preciso no confundir demasiado o demasiado rápidamente esa paz corporal con la experiencia espiritual o la experiencia de dios de hecho Jesús ya decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como la da el mundo. Y es que hay tranquilidades que son opio del pueblo, ¿no? porque evitan la complicación que supone la denuncia de las injusticias. Las espiritualidades oceánicas se convierten en opio eh, cuando, y a la medida, digamos, no necesariamente, pero cuando y a la medida, eh, consideran que la unidad es algo ya realizado, que solo tenemos que descubrir o abrirnos a ella. ¿no? Es obvio cuando te dice que debemos mirar la realidad como algo armónico y desestimar las luchas o contradicciones que existen eh, como elementos insustanciales. ¿no? Jesús, en cambio, nos sitúa la unidad como algo, eh, no como algo realizado, sino como algo que se espera como promesa. Más bien, eh, Jesús sitúa en el centro el conflicto, la ruptura, la ruptura que supone la cruz, y la inhumanidad, que no es otra cosa que una ruptura de la fraternidad, la inhumanidad con la cual nos tratamos unos a otros. Por eso, la espiritualidad cristiana, más que invitarnos a ver unidad en todo, nos invita a esperarlo como promesa, pero nos invita a ver las cruces de nuestro mundo, a denunciarlas... ...y a trabajar por su reconciliación. Yo creo que es un insulto a las víctimas de todos los conflictos... ...a las víctimas de los abusos sexuales, a las víctimas que murieron en Auschwitz... ...a todo tipo de víctimas, yo creo que es un insulto a ellas decirles que... ...el conflicto que han vivido es pura apariencia... Eh, ...que en realidad tienen que mirar la unidad... Eh, ...que había eh, en aquel momento y que en realidad es un insulto pedirles que vean que ellos son uno junto con sus victimarios. Es necesario mantener el equilibrio entre estas dos dinámicas, ¿no? pero si el Evangelio pone el acento en, en alguno de estos dos parámetros, es sin duda el segundo, somos, somos salvados, por gracia, por misericordia. ¿no? De hecho, las propuestas religiosas o espirituales elitistas suelen elegir lo primero, porque las formulan, eh, formula gente que exitosamente han seguido un proceso que les ha ido perfeccionando, ¿no? Son gente que al final del proceso, o en medio del proceso, ve que su proceso de, de crecimiento espiritual les va bien, y entonces suelen, suelen subrayar, eh, soy, eh, yo me salvo por mi propio esfuerzo, ¿no? En una religión de los demandamientos, ¿no? la derecha religiosa está normalmente identificada eh, con aquellos individuos que tienen capacidad, que tienen fuerza de voluntad para cumplirlos a la perfección. De hecho, el fariseo defendía la autosalvación porque quería ver su esfuerzo eh, premiado. Así ¿no? despreciaba a los que no llegaban, a los que no podían, ¿eh? no llegaban al estándar los mínimos ...del cumplimiento de los mandamientos, aquellos que no podían... ¿no? ...los pastores, los paganos, recaudadores de impuestos... ...los leprosos, eh, mujer con flujos de sangre, etcétera... ¿no? ...todos estos no podían entrar en el templo... ...y como no podían entrar en el templo y no podían cumplir... ...pues con algunas obligaciones religiosas no podían salvarse. Y su situación tenía que ser debida pues, a un pecado de ellos... ...o de sus padres. ¿no? La extrema derecha eclesial actual, ¿no? sigue de hecho estos mismos parámetros, y se convierte en juez in misericordia con aquellos que no llegan al estándar, ¿no? con los divorciados, con los homosexuales, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, se convierte en juez sin misericordia. ¿no? Hoy en día mmm, hay... Un, un, hay riesgo de un nuevo elitismo espiritual, que equivaldría, de alguna manera, a ese fariseísmo antiguo, ¿no? que ya no habla de mandamientos, eh, pero sí de un tipo de ética que, en la medida que la vas siguiendo, vas acumulando un buen karma, ¿no? o sea, un riesgo nuevo de elitismo en forma del karma, en fin, que tanto vimos hoy en día. ¿no? Y sitúa también la salvación... Eh, como una adquisición del sujeto. El problema es que se convierte a los pobres, marginados, o a los incapaces de, lo, de altos niveles espirituales, e incluso económicos, en culpables de su propia situación, porque los pobres, en última instancia, po, eh, eh, son producto de su karma negativo que les lleva a su situación. Por lo tanto, si el cristianismo tiene que ser una buena noticia para los pobres, ha de convertir en los incapaces de la perfección religiosa, no en culpables de su propia situación, sino precisamente los elegidos de Dios mismo, en aquellos que nos antecederán en el reino de los cielos. El cristianismo de Jesús nos invita no a vernos como fruto de nuestro propio esfuerzo, sino a reconocernos como personas rescatadas, como personas que hemos sido objeto de la misericordia de alguien, de Dios, por supuesto, pero también de mucha gente que nos rodea, porque el karma mal entendido tiene un riesgo de proponer una meritocracia espiritual ahí y especialmente en los lugares donde impera una meritocracia económica.